Hola, hoy estoy muy contenta porque he conseguido uno de los objetivos que tenía, que era encontrar marcas que poder traeros al canal para recomendaros, no? marcas de ropa, de calzado, de toda clase de productos que fabricasen sus bienes de una manera digna, respetando a los animales, a las personas, al medio ambiente... Quería hablar de una marca de zapatos que acabo de descubrir gracias al maravilloso mundo de internet y que quiero que todos conozcáis, y estoy muy orgullosa de enseñaros esta marca. Llevo un año entrando a las tiendas convencionales de zapatos preguntando ¿De dónde son estos zapatos? ¿Tenéis zapatos que se fabriquen en Europa o en el país en el que en ese momento estuviera? Y en primer lugar, los dependientes me miran con una cara como diciendo ¿Esta tía, qué le pasa? ¿Por qué no se fija en diseño, precio y materiales como todo el mundo o como la mayoría de la gente? Y me di cuenta de que es bastante difícil en las tiendas convencionales, así que me metí en internet y también descubrí que, bueno, si quieres comprarte zapatos de cuyo origen estás seguro, a lo mejor no son muy bonitos, ¿no? Porque parece que está un poco reñido lo de el diseño, con la calidad y con el tipo de fabricación que está detrás. Había encontrado unas zapatillas deportivas, por ejemplo, que eran horrorosas, eran muy caras. Seguí buscando en internet y el vídeo de Piscis me encontró a mí, por casualidad, un día estaba navegando y encontré el vídeo de su campaña, ¿no? Ellos lanzaron una campaña en Kickstarter, que es una página para recaudar fondos cuando empiezas un proyecto y necesitas contar con otra gente, pues tú enseñas tu proyecto, si la gente cree en ese proyecto te va a apoyar financieramente y después esa gente pues se lleva un provecho de esa colaboración. Bueno, pues no me voy a enrollar mucho porque ya os voy a dejar debajo los enlaces pertinentes para que vayáis vosotros mismos a la página de la marca y veáis todo lo que queráis ver, yo solo os voy a comentar de manera breve las cuatro cosas por las que me parece que es necesario recomendaros este producto y por las que a mí me hace ilusión recomendaroslo de manera personal. En primer lugar, porque estos zapatos están realizados con material orgánico. En segundo lugar, porque son zapatos que se pueden reciclar después de su uso. O sea, esto es una novedad de la leche. En tercer lugar, porque son zapatos que se han hecho sin explotar a ningún animal y no contienen ninguna parte de ningún animal. Y en cuarto lugar, porque son materiales que están ya reciclados. O sea, el impacto al medio ambiente es mínimo. Ya si veis la caja, ya os dais cuenta de que no es una caja convencional de zapatos, porque están utilizando un tercio menos del cartón del que se utiliza normalmente. Pues nada, ya tenéis la información, ahora os animo a que os paséis vosotros mismos por la página de Besica Pistis, estos zapatos tan chulos hechos en Elche, y que escojáis el modelo que más os gusta. Vais a ver que hay un montón, a mí me costó mucho decidirme por estos, y el reto ahora es encontrar unas zapatillas de deporte que cumplan los mismos requisitos. Yo, si las encuentro, ya os voy avisando.